El secretario general de la OEA, eh, ha, bajo su iniciativa, ha anunciado una sesión extraordinaria eh, del Consejo Permanente, cuyo objetivo sería eh, considerar la situación en Nicaragua, pero sabemos que eh, ha tenido eh, por el pasado eh, Luis Almagro un posicionamiento bastante claro a favor de la oposición, eh, tanto en Nicaragua como en el caso de Venezuela. Eh, en el caso de esta próxima sesión y el posible voto de la Carta Democrática, que es lo que tienen como planteado con objetivo, ¿qué, ¿qué implicaciones tendría esta medida? Bien, por un lado el secretario general de la OEA, Almagro, está eh, solicitando convocar a lo inmediato y urgencia a sesión del Consejo Permanente para precisamente… Eh, según su intención y sus declaraciones y sus manifestaciones, eh, iniciar el proceso de aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la, de, de, de la OEA. Eh, nosotros hemos eh, insistido y reiteramos que Almagro está tomando una medida que es eh, ilegítima y ilegal, que es improcedente, que la carta no lo faculta a él para realmente... Eh, eh, delegar o sustituirse, desgar, desplazar lo que es la soberanía de los Estados y asumirla el Secretario General. Y además que el espíritu de la carta realmente cuando fue redactada eh, era precisamente ponerle freno a los golpes de Estado militares que ocurrían en las décadas pasadas en América Latina y restituir o abrir el cauce de los procesos democráticos y eh, fortalecer eh, los gobiernos eh, constitucionales e institucionales en esa época. Era época en donde Estados Unidos aplicaba la doctrina de la nacional, los ejércitos actuaban como ejércitos de ocupación y cumplían una... ...y te decía de que la carta no, no faculta al magro a tomar o a tener esa autoridad que él pretende asumir porque él, no puede él sustituir el ejercicio de, eh, la, de los estados en cuanto a, a, a, su, a su independencia autodeterminación y el ejercicio de la soberanía mar eh, está eh, pretendiendo hacer una actividad retrógrada al revés de lo que realmente indica la carta democrática y es fortalecer a los estados, a los gobiernos democráticos en América Latina y el Caribe cuando ha realizado un golpe de Estado consumado que pone, en, que ha puesto, digamos, y ¿no? ha roto, valga, eh, el orden constitucional y el orden eh, democrático en un país. En Agua lo que ha ocurrido es un intento de golpe de Estado y de ruptura del orden constitucional contra el gobierno legítimo y democrático del presidente Ortega, por lo que el papel que Almagro, en todo caso, pudiera estar realizando es contribuyendo, si se lo pidiera a Nicaragua, que es otro elemento también importante que Almagro está ignorando, que es la, el consentimiento previo del Estado afectado. Nicaragua no ha solicitado eh, intervención de la OEA en los asuntos internos eh, de nuestro país. Eh, entonces Almagro no tiene razón, no tiene fundamento jurídico, ni tiene justificación para pretender hacer lo que, lo que está haciendo, convocar a reunión ...para eh, iniciar el proceso de aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Bien, eh, me gustaría ampliar la, la cuestión hablando del de, eh, papel de Estados Unidos. Eh, hemos visto el Senado finalmente aprobar la ley NICA Act, llamada NICA Act... ...firmada por el presidente Trump. También ha habido un decreto que declara Nicaragua como una amenaza excepcional a la seguridad de Estados Unidos, al igual que ya había sucedido en el caso de Venezuela. Hemos tenido numerosas declaraciones eh, agresivas por parte de altos funcionarios estadounidenses, eh, con una retórica verdaderamente eh, bastante hostil. Entonces, ¿cómo responde usted a esta... A, ...a estas declaraciones de que su país representaría una amenaza para, para Estados Unidos... ¿Y, ...y qué objetivo persigue Estados Unidos con, con estas sanciones contra Nicaragua. Sí, hay que rechazar de plano esas acusaciones que hace Estados Unidos... ...en el desarrollo de esa política injerencista, intervencionista, intervencionista histórica, que no es novedosa... ...continúan aplicando la doctrina Monroe en América Latina y el Caribe... Consideran que en los países de nuestro hemisferio, como ellos lo han dicho, son su traspatio, lo cual nosotros rechazamos, porque somos países libres, independientes y soberanos, que se desarrollamos nuestras propias políticas internas y así lo establece la carta misma de la OEA. Es decir, que actuamos en el concierto de países de América Latina en el marco de la constitucionalidad, de la legalidad, del derecho interamericano y del derecho internacional y de la, la carta misma de la ONU y de la OEA. Estados Unidos lo que hace es continuar con su política de injerencia tradicional, histórica. Nicaragua durante muchas eh, décadas, en el siglo pasado, sufrió los efectos de la intervención eh, militar, política de Estados Unidos. Y eh, obviamente debemos rechazar esa política y debemos llamar a la reflexión, inclusive a Estados Unidos, al Departamento de Estado, al gobierno del presidente Trump, y inclusive a los gobiernos de América Latina y el, el Caribe, a ceñirse precisamente a respetar el derecho internacional, a procurar y hacer todos los esfuerzos por la convivencia pacífica y el desarrollo de la cooperación, de las relaciones amistosas entre nuestros estados. Nosotros insistimos en que eh, ese es el comportamiento de las naciones y de los estados, eh, realmente responder y cumplir con las normas del derecho internacional, no agresión, paz, tranquilidad, cooperación mutua, eh, intercambio comercial, cooperación en todos los ámbitos y no eh, tensionar las situaciones internas en el hemisferio que eh, ha, se ha venido desarrollando de forma positiva con la propia existencia de organismos como la CELAC, ALBA, en donde la cooperación ha sido muy efectiva. Y, por supuesto, eh, nosotros también hemos y hemos rechazado y hemos dicho que eh, reiteramos la solidaridad fraterna, militante, eh, eh, incondicional a los amigos, compañeros de, de, de Venezuela, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a los compañeros y hermanos de la República de Cuba, que también llevaba un camino positivo de diálogo y entendimiento eh, eh, internacional, interamericano, inclusive con los propios Estados Unidos en el ámbito del respeto mutuo de la cooperación y de continuar con proyectos en América Latina de paz, tranquilidad y estabilidad. Recordemos que en La Habana, precisamente, hace cuatro años, se aprobó por los países, los jefes de Estado y de gobierno de, de, de la CELAC, la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, estabilidad, tranquilidad y convivencia pacífica. De hecho, Nicaragua no está sola. Eh, a pesar de la regresión en, últimamente con en gobiernos en los cuales eh, la derecha ha llegado al poder, en, como Argentina o Chile o diferentes países, eh, existe una, todavía esta, esta unidad latinoamericana que se, se puede ver patente, en, como usted lo ha mencionado, en el papel del ALBA, pero en declaraciones recientes como el Foro de Sao Paulo, muy importantes eh, tomas de posición, eh, de defensa de la soberanía y de la unidad latinoamericana, también eh, el reciente encuentro en el ALBA. ¿no? Eh, ¿Qué papel ha tenido el ALBA precisamente en materia de cooperación económica y qué balance tiene para, para el pueblo nicaragüense eh, en, en esta Centroamérica que sabemos eh, cómo ha sufrido tanto po históricamente por, por las intervenciones de Estados Unidos? Sí, el... El, el, el ALBA-TCP es una organización eh, fraterna de hermanos, de amigos, de, de cooperación, de identidad política y del de, espíritu de continuar fortaleciendo la unidad centroamericana, caribeña, latinoamericana. El ALBA-TCP realmente es un, un organismo eh, eh, positivo, propositivo de cooperación, de solidaridad, de complementariedad de todos nuestros países. Recordemos que fue el inicio de una eh, política eh, eh, fraterna del de, comandante Fidel, del comandante Chávez y a partir de ahí se fueron integrando Bolivia, Nicaragua, los países de, de, de las Antillas, los países miembros del CARICOM y eh, realmente es un proyecto de presente y de futuro. También en, en América Latina nosotros hemos desarrollado, hemos eh, eh, iniciado y continuamos eh, un encuentro, unas reuniones con los países del Caribe, también de América Latina y el Caribe, explicando la situación que está planteando Almagro, eh, aclarando la situación de Nicaragua. Nicaragua es un Estado amante de la paz, un país amante de la paz, que contribuye a la, a la, a la seguridad regional, al desarrollo económico, al progreso, que eh, es amante también de consolidar la paz y la seguridad internacional. Y en ese sentido, estamos pidiendo el apoyo de, de los países eh, hermanos de América Latina y el Caribe para que en el seno de la OEA esa pretensión del secretario general Almagro no se lleve a, a cabo y que en la reunión eh, eh, del, del Consejo eh, precisamente eh, se, se opongan o, o realmente se abstengan a que se convoque a una reunión de cancilleres, una reunión de consulta de ministros de Relaciones exteriores de América Latina, de, de, de los países miembros de la OEA y evitar que se aplique a Nicaragua el artículo 20 de la Carta Democrática, que además de los efectos políticos sociales que pueda tener, realmente es un bloqueo eh, hacia el acceso que Nicaragua eh, tiene hacia los organismos financieros internacionales. Eh. Afortunadamente, la situación en Nicaragua se ha calmado respecto a la crisis que hubo el año pasado, entre abril y agosto. ¿Qué balance hace usted de, de la crisis que tuvo lugar el año pasado? Bien, realmente el, el intento de golpe de Estado que se produjo en Nicaragua y que fue frustrado y neutralizado por la actividad de la población del pueblo nicaragüense y del gobierno... Ha estado cubierto también por una campaña mediática con algunos de los medios de comunicación internacionales encaminados precisamente a eh, sesgar el estado de opinión pública nacional e internacional. Se ha utilizado mucho la mentira, las noticias falsas y se ha tergiversado la situación de Nicaragua. Realmente eh, el, el intento de golpe de Estado, esa tendencia romper el orden constitucional de Nicaragua y el Estado de Derecho y querer cambiar el gobierno legítimo del presidente Ortega ha sido precisamente eh, neutralizado. Sin embargo, eh, tanto algunos organismos de derecho internacional como algunos medios de comunicación también han enderezado sus esfuerzos a crear un Estado de opinión eh, tergiversado y eh, no favorable al gobierno de Nicaragua. Eh, también quería hablar de, de la implicación de los diferentes actores eh, durante la crisis. Hubo representantes de la Iglesia que se posicionaron, también eh, ciertos medios privados eh, nacionales, eh, ONGs, también el sector privado con la COSEP. Hubo unas mesas de diálogo eh, necesarias para que la paz volviera a reinar pero una dificultad también por parte de ciertos actores, ciertos grupos, cuya única reivindicación era realmente la dimisión del gobierno eh, presidente Ortega. Entonces, ¿qué relación existe actualmente con esos sectores de la oposición, no con los eh, más eh, radicalizados, pero quizá con los demás? Sí, como usted sabe, realmente el presidente. El presidente Ortega, eh, en esa situación que se planteó en Nicaragua a partir de abril, eh, convocó e invitó a un diálogo en el cual invitó a la Conferencia Episcopal a que actuara como mediador y testigo. Ese diálogo eh, no fructificó por la participación eh, precisamente de algunos miembros de la Conferencia Episcopal que tomaron eh, posición favorable al sector golpista, y eh, utilizaron el, el, el medio, eh, el diálogo, como una forma realmente de eh, apoyar al, al sector golpista en, en Nicaragua. Eso creó una situación de dificultad en el papel de los mediadores y testigos al carecer de objetividad, imparcialidad y buena fe y, y poder realmente conducir un diálogo con mediadores. Eso se desnaturalizó. Eh, además, se utilizó también medios de comunicación, ¿no? el canal de televisión de la Iglesia, lo cual le quitó bastante seriedad y, y, y responsabilidad a ese diálogo, convirtiéndolo realmente en una especie de plataforma de propaganda de comunicación hacia intereses específicos. Eh, el gobierno nuestro eh, planteó la situación que... que esas condiciones era difícil continuar con el diálogo y el diálogo quedó eh, en cierta medida congelado La, ese diálogo como eh, ha sido evidente no participaron los partidos políticos de, de Nicaragua sino que participaron sectores de ONG algunas ONG eh, algunos eh, representantes del sector privado y algunos sectores eh, estudiantiles realmente ese diálogo no habían eh, partidos políticos, no participaron partidos políticos, sino eh, personalidades representativas de la, de la oposición y el sector golpista de Nicaragua que lo que tenían como objetivo y así lo expresaron claramente era no establecer una mesa de diálogo para conversar y dialogar, sino que ellos dijeron que eso era una mesa eh, eh, diseñada para la entrega del poder por parte del gobierno del presidente Ortega es decir, estaban, habían diseñado un golpe de Estado y también eh, integrar una mesa de conversación para eh, materializar un cambio eh, de gobierno por la vía de hecho eh, violentando la constitución política de Nicaragua y las leyes y cambiar el gobierno legítimo del presidente Ortega que eh, fue electo eh, con arriba del 70% de voto favorable a su candidatura en su momento. ¿Y hoy en día eh, no tienen lugar esas, esas concentraciones por parte de la oposición o continúa habiendo eh, ese tipo de, de movilización? ¿Cómo? Nicaragua hoy está en tranquilidad, en paz, en actividades normales de, de, de un Estado, un país, de una nación que continúa desarrollando sus actividades tal como estaba haciéndolas anteriormente de, del intento de golpe de Estado. La actividad productiva en nuestro país camina en la normalidad, las instituciones del Estado hacen sus funciones, cada quien cumple los mandatos que le manda la ley. Nosotros tenemos eh, división de poder, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral, que conforme con la Constitución se trabaja de forma armónica de, en coordinación y cooperación, cada uno cumpliendo las misiones que le manda eh, la ley correspondiente. Tuvieron lugar eh, los denominados tranques, es decir, para bloqueaba la circulación, eh, también hubo, eh, me parece, eh, la participación de la COSEP en un paro patronal, es decir, que hubo llamamiento al a paro por parte de la patronal, es decir, hubo el derecho al trabajo de, de, los, de los trabajadores eh, en Nicaragua, también estuvo oh, eh, eh, tuvo problemas en ese sentido. ¿no? Esto, esta sí, situación ya yo no se... Sé que se produjo, como, como recordará, eh, en ese intento de golpe se planteó eh, algo que no había habido en Nicaragua. Más que plantearse, se, se materializó, que fue eh, un bloqueo de las principales vías de comunicación, tanto en carreteras, eh, la carretera panamericana que une a los países centroamericanos y que facilita el intercambio comercial, pero sobre todo el, el tranque y las barricadas que se construyeron eh, en las ciudades, en las carreteras, y que realmente produjo en ese momento un secuestro masivo de, la, de parte de la población nicaragüense. una especie de, de, de rehén de la, de la población, se, se hizo un, un, un, un cautiverio masivo que no se había, había visto en Nicaragua. Los tranques se constituyeron en, en, en ese momento en una especie de, de, de punto de, de, de secuestro, de, de comisión de crímenes, de asesinatos, de violaciones, eh, en fin de actividad terrorista eh, masiva en nuestro país que paralizó precisamente la libre circulación de las personas y la libre circulación de vehículos de todo tipo, incluyendo los vehículos de servicio a la población como las ambulancias de los hospitales o de los cuerpos de bomberos para eh, precisamente controlar los incendios que los mismos eh, eh, golpistas eh, provocaron en diferentes alcaldías de nuestro país edificios públicos, bodegas de medicamentos, en fin, y también eh, centros comerciales y eh, eh, eh, viviendas. Usted manifestó en, en las diferentes sesiones de la OEA en las que usted libró una intensa actividad diplomática. Eh, usted denunció pues, que eran... Uh, habían ciertas organizaciones que eh, habían tenido informes eh, subjetivos, con prejuicios y parcializados. En toda esa dinámica es que se produjo precisamente eh, esa actividad ilegal, eh, violenta, realmente eh, golpista, es que se produjo una cantidad de muertes lamentables para nuestro país, en los cuales eh, se contabilizó 22 policías, más de 400 policías heridos, y eh, nosotros oficialmente Nicaragua eh, dejó claro que se habían contabilizado 198 personas fallecidas en todo este intento golpista y no la cantidad muchas veces duplicada que informaron los organismos de derechos humanos eh, porque realmente confundieron los fallec fallecidos por causas naturales, por accidentes de tránsito, por otro tipo de fenómenos con eh, los fallecidos en esa situación. Usted eh, dice que estas conclusiones eh, son parcializadas. En el caso de la Comisión por la Verdad, Justicia y la Paz, curiosamente eh, hay también otras conclusiones, otros, eh, otros contenidos que han sido menos difundidos, eh, han sido ignorados por mayor parte de, lo, de los medios internacionales. Y yo quería citar un pequeño fragmento eh, por esa razón. Eh, dice... Nos preocupa la existencia de grupos violentos y radicales que actúan al margen de la ley y contrario al espíritu de justicia, paz y democracia del diálogo nacional. Esta comisión eh, por la verdad, la justicia y la paz tenía eh, el noble objetivo de restablecer eh, la verdad eh, para que las familias nicaragüenses eh, pudieran hacer el duelo de este periodo dramático para muchas personas, ¿no? Es una iniciativa de la Asamblea Nacional. Uh, ¿Qué destacaría, digamos, de, este, de estos meses eh, y de ese trabajo en particular eh, de esta comisión? Sí, realmente la Asamblea Nacional aprobó la ley para crear la Comisión de, de la Verdad, Justicia eh, en Nicaragua y ha tenido un trabajo y una actividad permanente. Eh, de objetividad porque realmente el problema lo tenemos los nicaragüenses la situación de violencia que se planteó eh, no tiene precedentes en nuestro país y afectó pues a nuestra población muchos eh, fallecidos muchos heridos el dolor de nuestra población y de pronto la reacción natural de un pueblo como el de nicaragua que defiende con mucho sentido de dignidad y con mucha valentía su seguridad su convivencia pacífica los proyectos económicos sociales que se desarrollan, que son de beneficio para la población y que han sido apropiados por la población. Por eso es que eh, el presidente Ortega es electo con una votación arriba del 70%, porque realmente lo que estamos haciendo es superando las políticas del neoliberalismo en los eh, periodos anteriores para desarrollar políticas económicos sociales de beneficio de la gran mayoría, políticas incluyentes, inclu inclusive políticas de, de diálogo consensos, alianzas con la empresa privada, en fin, eh, política realmente de, de beneficio social sin exclusiones. Pero todo eso realmente vino a, a esa conspiración eh, combinada entre factores internos, internacionales y financiamiento, eh, tenía como objetivo realmente cambiar el gobierno por, por la vía de hecho, rompiendo el orden constitucional. Y con ello, destruir precisamente el progreso de Nicaragua y y todos los programas que han venido avanzando. Dichosamente, se neutralizó ese golpe y la actividad normal continúa en Nicaragua. La Comisión de la Verdad hizo un trabajo permanente, continúa haciéndolo precisamente porque la población demandó justicia, justicia realmente y reparación. Porque con tanto fallecido, con tanto lesionado, herido y con tanta destrucción, se requiere realmente que las instituciones del Estado que funcionan, pues, policía, fiscalía general, ministerio público y los tribunales investiguen en el marco de la ley qué pasó, quiénes son los responsables. Y en este sentido hay que dejar claro a, a, a su audiencia y a quienes puedan escucharnos y vernos que Nicaragua realmente funciona un estado de derecho, funciona un estado constitucional, que tenemos vocación por respeto a los derechos fundamentales de todas las personas sin exclusión. Pero también ante una situación como esta que se planteó de, de, de querer eh, romper el orden constitucional, el Estado está obligado necesariamente a investigar qué pasó con un sentido de responsabilidad, de debido proceso en toda esta situación y no para condenar a inocentes, sino precisamente para que condenar a quien se encuentre debidamente eh, comprobado que es responsable y absolver a quien se encuentre debidamente eh, comprobado que es inocente. Ese es es el espíritu realmente de la ley, el espíritu de los, de, de los tribunales y de la, del Estado nicaragüense.